Hola, bienvenidos a la finca de Vicky. En el vídeo de hoy salgo completamente de los vídeos que suelo enseñaros. Os quiero acercar un poquito más a la cultura y a la tradición de donde yo soy. quiero enseñar la representación de una ofrenda que se hace tanto a la primavera como a la fertilidad. Antiguamente las mujeres iban durante varios días a hacer la recolección de flores silvestres. Con ellas, posteriormente harían unos murales de fondo, lo adornarían según unos patrones que ellas habían ya establecido anteriormente. Harían un tipo de altar en el cual eh, una mujer joven, antes de tener su primer periodo, eh, sería quien estuviese en lo alto en este caso suelen ser niñas entre 8 y 13 años más o menos que visten con unos trajes muy elegantes, con botones, con unas joyas muy bonitas que son de generaciones anteriores que durante unas horas están subidas en el altar, están muy quietas, no se mueven y el resto de componentes de esa malla que son también niñas pues emplean con una bandeja de plata y un cepillo una técnica que es para, en este caso, conseguir dinero, que más tarde hacer una fiesta, y con ese cepillo y esa bandejita de plata eh, a la gente se le disfrutaba, entonces decían una oración que es para la malla, la malla, que es bonita y galán. La tradición pretendía era eh, solicitar a los dioses porque en principio era una fiesta pagana. Se quería pedir eh, habilidad para las mujeres. Eh, además, se quería conseguir que fuera un año próspero en el campo. Por eso se le hacía la ofrenda de flores. En principio es una tradición muy bonita. Es verdad que solo hay cinco mayas y cada una porta sus mejores mantones. Eh, en el caso de la malla reina, es la única que lleva el mantón de forma contraria, lleva el mantón hacia adelante, es decir, que la parte de pico acaba en las piernas de la muchacha y el resto lo lleva colocado normal hacia atrás. Ellas también portan todas una corona de flores que va muy acorde con su altar. Tienen diversas decoraciones. Cada malla elige cómo va a ser representado su altar y acorde a eso escogen las flores que recogen el campo que pueden ser la banda Tomillo Romero en margaritas, se bolas, y con ellos generan los dibujos, tanto que hay delante de la malla, donde se pone el, el grande que os he dicho, como el que existe por detrás de ella. Eh, siempre colocan un tipo de tapiz, de tela, que concuerda con el resto de la decoración de flores que hay alrededor. Quiero que vean cómo se realiza esta ofrenda y acercarles un poquito más a la tradición de mi pueblo. Con la primera valla que suba la valla del pórtico, por A recoger el trofeo, Berta León Duré ganó. Un aplauso para ella. A ver qué nos están. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.